Todas las veo buenas, si me borrón La blanquita y la morena, si me borrón La gordita cara tierna, si me borrón Todas las veo buenas y me borrón la blanquita y la morena